Él fue Epicuro, o mejor conocido como Epicuro de Samos. Nació en la isla griega de Samos, de allí proviene su nombre. Fundó la escuela del Epicureísmo, que plantea la búsqueda de una vida feliz o libre de turbación. Se destacó en el hedonismo y el atomismo. Además, con la influencia de Demócrito, Aristóteles y los Clínicos, Encontró antagónicamente el platonismo Luego estableció su propia escuela, conocida como el Jardín de Atenas, donde se permitía la entrada de esclavos y trabajadoras sexuales Finalmente, perdió la vida en Atenas a los 71 años por un cálculo renal